A propósito, es obligado que estos temas que eh, prácticamente pues. No, habla de otra cosa. De, no de otra cosa. De pues voy a iniciar con otra cosa. A propósito. <risa> habla de petición. otra cosa. ¿Qué otra cosa? Hay? Mire, ayer estuve eh, <risa> en la salida de San Francisco de Macorís, salida a San Francisco hacia otra ciudad con relación a Santo Domingo, Santiago. La Vega, y en una, bueno. ajá, una comunidad eh, conocida ahí como Mirabel, eh, pasé ayer y vi esto muy interesante. Quiero destacar. La buena iniciativa del alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, y de su director de tránsito, Daniel Canela. Hay que realmente felicitar, que los políticos no se deben felicitar en el ejercicio de sus funciones, pero qué bien, hay que hacerlo. Miren resaltar esto, podría ser. Sí, resaltar, es la palabra. Eh, resaltar esta iniciativa de Reductora parte de, de, velocidad. de Daniel Canela, ¿por qué? Porque han colocado reductores de velocidad en una zona donde han ocurrido muchos accidentes y se han perdido vidas valiosas. ¿Qué Pero ha entendido? Eso se pueden considerar reductores, porque sí, sí, eso sí, no. Se, se cruzan muy, muy rápido. No no, no, no, no, eso no, eso no, eso no, eso, eso, lo eso no, lo colocaron nuevos eso tienen sí. y eso a. te obligan a reducir, no solo que estamos para adelante, que están frente a un negocio ahí. No, eso no, porque eso solamente como que suenan. Pero estos te obligan a reducir la velocidad. Míralo ahí. La gente tiene obligatoriamente que reducir. Bueno, se pasó pero rápido. Parece que no lo fue una respuesta a la carrera de carro que se y, y tanto accidente que habían mi, ahí miren que, Y miren qué bueno que el ayuntamiento esté tomando medidas preventivas. Porque no hay que esperar a que siga ocurriendo la tragedia. Sí. Lamentablemente han ocurrido ahí. Falta llenar eso de luces. Qué bueno que lo haga. Así que destacar y felicitar el trabajo de Daniel Canela. Creo que. Sin, sin temor a equivocarme, ha sido el mejor director Mira, de tránsito la, que hemos tenido la, en San Francisco sí, de Macorís. Sí, la primera, sea, vez a, la primera vez que fui, la primera vez que transité Brillante, por, Daniel por Daniel una Daniel. carretera en Miami que se llama toll que, es, que es una carretera de pago, una carretera concesionada. Uh -huh. Ellos tienen eh, a, a ambos extremos, durante todo el trayecto, algo parecido a eso, que... Si, si el conductor va y, y por casualidad sale del de, de de del carril, eso suena como si se tuviera... Sí, ¿Tú, sí, ves no, cuando, ¿Tú ves cuando en la carretera, en el asfalto, se marca la rueda esta de las cortadoras de arroz? Sí. Que Ajá. cuando tú le pasas Ajá. por el así mismo. Todo el, toda la carretera. Eso es para evitar que tú te vayas a dormir. Se parece a esto eh, sí. que suena. Como Con relación a esto, eh, los vehículos... Transitaban por esa comunidad a alta velocidad porque entendían que ya era claro. una especie de autopista y entonces el ayuntamiento ha decidido reducir la velocidad eh, colocando estos reductores. Así que quiero destacar este trabajo que está haciendo el director de tránsito y el alcalde. De San Francisco, Alex Díaz Pero las guaguitas pasan corriendo eh, Bueno, porque es? hay mucha gente que todavía no lo sabe Porque sí. faltan, los, eh, faltan las señales Y hay gente que todavía no los conoce bien cree que son como sí, los como. Sí, se, se sí exactamente ahí. La uh -huh. gente cree que son como los que están para adelante Y ah, siguen Yo me pasó eso ya, ayer a mí ya. Ah, ah tú no lo habías visto, sí, sí tienen un tiempo considerable eh, Así ahí. que felicidades a Daniel y a, y a Alex Con relación a lo ocurrido ayer Con Roberto Saladín El magistrado de la Junta Central Electoral Que renunció He escuchado eh, parte muchas posiciones con relación a esto. Él anteriormente a su renuncia había estado muy molesto y le había estado reclamando al sector, al sector Lionel específicamente, un poquito más de respeto. Y él había dicho, hay que respetar, estaba exigiendo respeto, porque por Dios, eh, no, todo puede, no, puede, no todo es malo. Y él estaba exigiendo respeto. Ayer, en un ataque de ira, él renunció. De un pique. Cogió un pique ahí y renunció. Se quiso o se ha querido terriblesar esto diga que recibió una llamada del presidente. Señores, hay que ver lo que ese señor dice. Yo quisiera que los muchachos, si lo tienen listo, me coloquen una parte que nosotros enviamos para que ustedes entiendan la razón por la que él renunció. Vamos a escucharlo. ¿Por qué? ¿Qué la dice? Sí. Entonces, yo creo y lo vuelvo a reiterar sí. al electoral y el pleno. Quedó claro ahí, leyendo entre líneas, que él, la llamada que recibió fue de quien lo nombró ahí. ¿Quién lo nombró a él ahí? El PLD. El PLD. Sí. Pero ¿quién lo nombró? ¿En qué gobierno fue que lo nombraron a él ahí? En el de sí. en ahora, ¿Y en el está, gobierno. De... Está, no, no, está claro que él está diciendo que él aparentemente, y aquí es una suposición, recibió una llamada de alguien que mira, recuérdate, porque la única posición que, que él le está diciendo que habría que cambiar es eh, de cambiar los resultados. Y él lo está diciendo ahí. Él está seguro, él está seguro de que los resultados de las elecciones son lo que ellos han planteado. De manera que eso de jugar a que, ah, eh, encontraron un maco ahí dentro de la junta y él renunció y después una presión. No. Él está claro de que lo llamaron a alguien apelando a amistad para que eh, tratara de, de cambiar no su posición. Bueno, apelando, pero cuando él dice, sí, sí, es correcto, Aquí no dice que lo llamaron, eh, no, no, sino sector, que apelando, eso, que apelando a, a, a Pudiera, más, pudiera eh, ser dando una respuesta sí. a situaciones que se están comentando en las redes sociales. Exactamente, o quizá algo más. Pero lo que queremos significar con esto es que venir a decir que él renunció porque encontró algo en la Junta Central Electoral dentro, después renunció y recibió presión de, del, del presidente. Creo que le faltamos a la verdad con eso. Yo lo que, que pienso es que todo lo que se diga alrededor de Es lo de que este le tema, está diciendo. Él dice claramente, aquí hay gente que cree que apelando al agradecimiento y no, no, no, a la amistad no, van a cambiar por, mi posición. ¿Por qué posición? tú crees que renunció? No, porque por esa presión que le estaban montando, de que él tenía que cambiar la, la, o sea, la posición. ¿Pero que es un hombre que no aguanta presión? Aparentemente. Pero yo pienso que todo lo que se diga alrededor de este hecho siempre quedará en el campo sí, de, sí. La claro, de la especulación. De la claro, especulación, pero próximo, es como le digo él, cómo... dijo que y lo dice, él está seguro de que los resultados son los que la Junta Central emitió y que él no va a cambiar de posición. ¿Y cuáles son los resultados? Que gana un grupo y que otro perdió, y eso es lo que él lo que se ha querido en este caso terriblesar De manera que con relación a todo esto, yo lo que creo que hay que llamar al leonelismo, a leonel, a la reflexión Desacreditar al árbitro no es la mejor opción. Desacreditar gente que pudiendo ser serio o no, tampoco es la mejor opción. Y yo creo que... ¿Qué tú tu entiendes que deben de hacer? que Él debió agotar, como decía Sócrates, los recursos correspondientes. Tú no te no, das cuenta, pero eso es lo que le está diciendo. No, no, no, no. Pero, pero ellos desacreditaron primero. Hay una llamada. Desacreditaron Hay primero. Buenas. Eso Hay una cae llamada. por defecto. Buenos días. No, pero desacreditaron sí, primero. Día. Sí, buen adelante. día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien. Gracias. Yo quiero darle un consejito a Yan Yan: uh -huh. que ponga el video otra vez del Señor para que lo oiga uh -huh. bien, porque él nos está refiriendo. Ahora, sino de la vez que ahí lo destituyeron. No, no, que no. Oiga bien. Ahora, eh, no, él dijo ahora que gente que apelando a amistad y agradecimiento van a hacer, eh, quieren que él cambie su posición y él, lo man, él, él la mantiene. Cuando, eso fue un ejemplo que él mostró. Sí, para eso justificar sus para posiciones enérgicas. Para justificar la posición que él tiene ahora, justificándolo sí. con un hecho del pasado cuando Exacto. él enfrentó a un presidente de la sí, República. Eso eh, eso es. Con relación otra a esa otra llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo no sé con quién cuenta Gonzalo Castillo para las otras elecciones, porque nosotros, los niños de la la gente de Leonel no vamos a votar por él. Que bueno. él no cuente con nosotros, nosotros vamos a votar. Con Muy bien. Bueno. Con el PRD. Entonces, gracias gracias mi, por tu y llamada. Consejo. Muy amable. Eh, la Muy gente bien. puede elegir a quien quiere, esa es la democracia. Ahora bien, Leonel, que como te decía Carolina, él debió agotar y tiene todo el derecho de reclamar. Ahora ya él, no tiene, entiendo yo, no, no debe reclamar porque ya él desacreditó al árbitro. Ya él dijo, hubo fraude, pero no presentó las pruebas. Entonces, ¿qué sentido tiene ya que él acuda, después de haber desacreditado a todo el mundo, que acude entonces ahora a los estamentos legales para, para llevar su instancia, que fue lo que debió hacer primero? Tú no estabas de acuerdo, debiste esperar a, to, a los resultados totales y entonces impugnar eh, las elecciones a través de, de, de los estamentos correspondientes. Pero eso es lo que está haciendo. Y, sí, pero me... lo está haciendo después que decalificó. No, ya, Después ya, que desacreditó, no, no, no, no, descalificó tal. y él hizo, una, él hizo una aseveración categórica de que hubo fraude, de que le colocaron un algoritmo La misma al la aseveración Fuenta. categórica que hace el presidente de la Junta que dice que los resultados son como él dice. Bueno, en función del trabajo Pero de él es, es que, que es, es que eso es lo que le corresponde al como presidente. Hay, otro hay, como una, llamada, hay una, una llamada, hay una llamada. Adelante. Estoy de acuerdo con Sócrates, buenos ah, días. así no, no podemos... Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Adelante. Mi posición es sobre la persona que votaron después de las 4. Como bien saben, yo fui presidenta de una mesa Ajá. y había una cápita que decía que después de las cuatro de la tarde habría que dejar de votar todo el que estaba en la mesa. Claro. Sí. Y es posible que eso fue lo que sucedió en ese sitio. Que después como ustedes ya bien saben, aquí muchísima gente se esperaron a la última hora. Una preguntita. De Una preguntita. Y no, la, la fila de gente, después de las cuatro, antes de las cuatro, pero después de las cuatro tenían que votar. Una preguntita, señora. Sí, dígame. Eh, eh, en su mesa, en la que usted trabajó, salieron votos. Eh, o sea, recibos diferentes a lo que la gente votó. ¿Hubo quejas por eso? Yo sé porque se contó muy bien. Estaba muy claro. O sea, no hubo diferencia entre los votos que la gente emitió y los recibos. ¿No hubo quejas ahí? No. Muy no. bien. Muchas gracias. Eso es un aporte importante. Yerjan, la, la opinión de una sola gente te va a parecer una. No, pero ya importante. dice que es presidente de una mesa, no, no, le estamos preguntando. Objetivo, tampoco estamos diciendo que sí o que no. no una gente, él la coge y le va a hacer una pregunta. No, pero pregunta le estamos dice, preguntando, es pero yo tampoco estoy diciendo ahora, que o sea no es Yo te pregunto, o yo, yo vos, te pregunto. Dios Dios no, Dios. Y si hubiese dicho que sí, entonces lo va a desacreditar todo. ahora Ahora, Yerjan, yo te pregunto, con esa junta, con esa junta cuestionada, si la misma ¿Pero quién la cuestiona? El pueblo. El pueblo. El es claro, Giorgiano. Ese... No, no, no, hay no, muchas. Hay una serie de. Hay toda una, una cabana, serie de no, no. hechos. No, no. No, no. no puedes decir. ya no puede decir. La Ahora, ya no puede decir. Aquí, oye, la pregunta mía. Decir que la gente... Oye, la pregunta mía. La Junta está haciendo lo que debe de hacer. Uh -huh. Hacer todo lo que se deba de hacer para evitar ese cuestionamiento, para demostrar la credibilidad, porque sí. ese es el organismo... Que tiene que ir en eh, febrero y entonces, tiene que ir en mayo. Entonces, yo me paro aquí y digo que Fulvio es un delincuente, no muestro la prueba y ya por eso Fulvio es un delincuente. No, es que no es tan No, por no. Por... no, no puedes hacer esa comparativa. Prueba, no, presentado no una, hacer una escucha, sola prueba. Abogado, que que no es abogado, sencillo. escucha. Ajá. Hay un lugar donde presentar las pruebas <risas> que es en el tribunal. Ahí es que tú tienes que pedir que la presenten. Claro, no pero no la han presentado. No pero la no se ha conocido en... ninguna instancia. No, pero no la presentaron en ninguna. Escúchame, abogado, abogado, escúchame. Hoy se va a conocer. Una instancia en el Tribunal Superior Electoral. Pero hoy, ahí, pues ahí es que se van a presentar. Tú no puedes pedir que la presenten hoy. A las a las ver, la vamos mañana, a ver. Vamos suceda. a ver qué sucede. Mañana no, van a quiero declarar. Decir, quiero pues, no, quiero eh, rapidito okay. que eh, Yerjan asume aquí: dice que el pueblo, cuando él, él dice un comentario: dice que el pueblo eh, no cree, como que, o sea, que el pueblo entiende que estuvo correcto. Tú asumes que todo el mundo cree en los resultados no, buenos ni, No, días. no, todo el mundo, pero eso fue lo que buena. dijiste. Vamos a ver. Buenos días. Buenas, salud. Adelante. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Buenas. Wow. Buenas. Buenas. Buenas. Vamos un poquito aquí. Es retorno. Buenos días, buenos días. Adelante, ¿Cómo <risa> <risa> No, pero yo no lo No, porque... no sé, llovia. ¿Cómo fue? Realiza. Vamos a seguir, vamos a seguir bueno. ah. Sí, pues son del mismo Corral Bueno, continuamos Muchas gracias Bueno, gracias, muchas gracias por su llamada. En ese sentido lo que quiero decir es que sí debemos de ser objetivos, no podemos decir que no hay un descrédito eh, propio de, de este órgano en todos los procesos electorales y en este, este no se escapa y la gente, hay muchos ciudadanos que entienden que el proceso no ha sido del todo transparente. Así no podemos es. abogar a lo contrario. Señores, vamos a la pausa. Si le aplicamos la pausa, lógica a lo eso... Se que hizo que no. participación ciudadana. Un <ríe> estudio es con la gente que vamos ejerció el derecho al voto. Y que ellos le decían, a, eh, eh, eh, a mí me salió otra cosa. Ah. 4.8%. ¿Por qué no le impugnaron Asunto de credibilidad. Ellos no pueden. Asunto no, no, de credibilidad. No. Esa Junta tiene que decir qué es lo que pasó en eso ya ah, retó a 10 ciudadanos que lo llamaran. Sí, que lo venimos aquí. con ¿Qué? más contenido en un momento. No se vaya. Vámonos a una pausa, arriba. no se vaya. Venimos de.